Hola, bienvenidos a este espacio de formación en Enfoque Diferencial. Cuando estamos en la escuela, visibilizamos aún más la diversidad de la que hacemos parte, y es que estamos permeados de diferencia, no hay nadie igual a nosotros en ninguna parte. Sin embargo, esto supone una serie de retos a los que debemos enfrentarnos. Es por eso que esta propuesta busca formar a los participantes en una pedagogía que considere la diferencia como algo completamente natural. Esto lo haremos a través de tres módulos. El primero, género, el segundo, inclusión educativa a estudiantes con discapacidad y el tercero, etnoeducación. Bienvenidos entonces, eh, damos paso a nuestros expertos en estas tres temáticas. Mi nombre es Geraldine Mogollón, soy psicóloga y he participado durante varios años en grupos feministas y de diversidad. Fui docente en la institución educativa Rural Los Almendros durante dos años y allí, junto con los jóvenes, promovimos la iniciativa Construyendo Igualdad de Género, de la cual les voy a narrar un poco más adelante. El día de hoy les quiero contar el objetivo del módulo de género y algunos de los temas que abordaremos. Nuestro objetivo es reflexionar respecto a la naturalización de los estereotipos de género en el aula y en nuestra cotidianidad. Para esto abordaremos conceptos como son el género, por supuesto, pero también los micromachismos, el lenguaje incluyente y la interseccionalidad. A partir de esto nos vamos a cuestionar el rol que tenemos como docentes en la promoción de la igualdad de género en el aula y en el colegio. Así que pues espero que se diviertan y que lo disfruten mucho. Gracias. Mi nombre es nairobi Arevalo y soy la encargada de liderar este espacio de formación del módulo número 2, Educación Inclusiva de Estudiantes con Discapacidad. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana con una maestría en Educación desde la Diversidad. Llevo más de siete años formando y acompañando a a docentes e instituciones públicas de diferentes ciudades del país principalmente en Bucaramanga y Bogotá. Actualmente me desempeño como docente de primaria en una institución educativa pública del municipio de Bello, Antioquia, donde también lidero procesos de inclusión. Eh, uno de los objetivos más importantes de este módulo es desmitificar esos imaginarios que tenemos de la población con discapacidad. Para eso eh, nos introduciremos en un viaje para reconocer las diferentes tipologías que hay de discapacidad en el sistema de matrícula y a partir de ellas brindar estrategias que podemos utilizar en el aula para dar una educación con calidad y pertinencia. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Esteban Aguilar, yo soy sociólogo profesional y eco de la primera cohorte de Enseña por Colombia. Como docente de Enseña por Colombia, trabajé en el departamento de Bichada en el municipio de Cumariú, con indígenas Icuán y Piapocos y Piaruebas. Después de trabajar con ENSEÑA, trabajé con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, haciendo diagnósticos poblacionales en los departamentos de Vichada, de Arauca, de Putumayo y Amazonas. Y después en Save the Children trabajé en el programa Vía la Educación como oficial de educación, un programa orientado a garantizar la calidad de la educación en el departamento de Nariño, siguiendo la política no educativa para las comunidades afrodescendientes del departamento. Quiero invitarlos al ciclo de formación de educación con enfoque diferencial. Vamos a trabajar juntos el módulo número 3, que es en educación y educación propia. El objetivo de este módulo es que nosotros eh, conozcamos algunos lineamientos y herramientas metodológicas que faciliten la incorporación del enfoque étnico en los procesos que estamos adelantando en las diferentes regiones del país. Vamos a aprender algo sobre normatividad, vamos a mirar algunos principios y conceptos fundamentales, vamos a conocer algunas experiencias de educación y educación propia que se han dado aquí en el territorio nacional. Vamos, por supuesto, a mirar algunas herramientas para el análisis de los contextos y para la incorporación del enfoque étnico en los procesos educativos que tenemos en diferentes regiones del país. Colombia es un país multicultural y megadiverso. Y para responder a las necesidades de los distintos grupos poblacionales que habitan en el territorio nacional, necesitamos comenzar a trabajar eh, con una educación que realmente reconozca las diferentes formas de organización política, económica y cultural de estos grupos poblacionales en distintas regiones del país. Eh, muchísimas gracias y bienvenidos a este programa de formación.